3, 2, 1 y ya estamos en directo. ¡Qué bacán! Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ya estamos en directo. Ya son las seis de la tarde aquí en mi país, en Ecuador. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Te saluda tu amigo y servidor Henry Pineda. Estamos aquí metiendo ficha porque hoy te tengo un regalo brutal. A ver, si me esperas un rato, voy a compartir esto en redes sociales. Voy a poner la pantalla para que me puedas ver. Vamos a poner aquí compartir pantalla. Y ahora me voy a dirigir aquí a redes sociales. Eh, Voymos aquí, aquí. OK, estamos en directo, ¿no? Estamos en directo. Estamos en directo. Hoy te tengo una sorpresa increíble, ¿no? Les tengo una sorpresa increíble. Uy, ¿qué es esa falta de ortografía? Por Dios. Increíble. Muy bien, vamos a copiar, vamos a pegar. Uy, se fue según una tilde. Cuidado, cuidado. Y perdemos el año en... en gramática. Perfecto, ya estamos ahí. Ok, vamos a compartir esto en mi perfil de Facebook. Pero bueno, muchísimas gracias. Eh, me da un gusto y un placer realmente que estés aquí eh, escuchando y viendo esta transmisión. Te quiero pedir un favor súper especial. Eh, por favor. Comenta eh, debajo de la línea, ¿sí? empieza a comentar, porque hoy les tengo un regalo realmente súper chévere. ¿Cuál es ese regalo? El regalo es una obra o es un libro que yo he escrito que se está vendiendo en Udemy en valor de 20 dólares, pero no te preocupes por el precio, más bien preocúpate por lo siguiente. Quiero que pongas tu correo electrónico debajo en el comentario. ¿Por qué? Por esto, mira, voy a compartir de nuevo la pantalla, compartir. Esta tipografía creativa eh, son 40 ejercicios, pero hoy te voy a regalar 5 ejercicios y tengo un PDF listo que lo que yo voy a hacer es enviarte de manera personal a tu correo. Por eso te pido de manera especial que digites, te tomes el tiempo, digitas bien tu correo y pongas tu nombre y en el transcurso de 72 horas eh, revises tu correo electrónico o revises la bandeja de spam donde te voy a enviar este PDF con los 5 ejercicios que realmente ya los vas a ver. Entonces, te cuento un poco exactamente qué es lo que estoy haciendo con esta tipografía creativa. Bueno, es una obra muy completa que este año y el que viene la voy a ampliar más. Todavía van a ser más de 40 ejercicios. Y aquí te estoy enseñando básicamente un ilustrador a nivel Dios, a nivel gurú. No te estoy mintiendo. Yo he creado un flujo de trabajo. Bueno, si es recién que me estás siguiendo, déjame contarte que llevo más de 20 años trabajando y enseñando este programa al mismo tiempo. Entonces, he creado un flujo de trabajo que te va a permitir obtener grandes resultados en pocos pasos. Entonces, eh, déjame compartir de nuevo la pantalla, dejar de compartir aquí para que me veas. Exactamente. Entonces, la idea es esa, la idea es esa, es que es crear un flujo de trabajo donde puedas ahorrar mucho tiempo, explotar tu parte creativa. Y obviamente tener buenos resultados y obviamente facturar más. Entonces de eso se trata esta obra. Por eso te estoy a regalar cinco ejercicios o, o cinco temas que realmente son bastante chéveres. Voy de nuevo a Ilustrador y te voy a compartir de nuevo mi pantalla para que la veas ahí. Entonces, eh, como ya vengo dando algunas charlas de esto, yo tranquilamente hubiera, lo hubiera llamado Ilustrador Maldito, Ilustrador Gurú, Ilustrador Dios. Pero bueno, quise aterrizarlo en una tipografía creativa que lo puedes utilizar en camisetas, eh, en estampados, en serigrafía, en sublimados, etcétera, etcétera, etcétera, en bordados, realmente en lo que tú quieras. Y eso es lo que yo estoy haciendo con esta obra. Sin embargo, déjame explicarte un poquitito para que veas en qué consiste o qué nomás tiene esto. Bueno, tenemos créditos, agradecimientos, tenemos una introducción, el porqué del objetivo y si te fijas muy bien, pocos pasos, grandes resultados. Esta es la idea de que puedas trabajar con esta obra. Yo, yo tengo una base, una base que es esta. ¿Cuál es, ¿Qué significa esta base? Esta base significa, uy, ya me están escribiendo, Espérenme un rato. Por Dios, voy a salirme de aquí. Aquí, perfecto. Perfecto, aquí estamos. Entonces, ¿cuál es, la, cuál es la, la base de todo esto? Mira, yo he creado un flujo de trabajo donde tú puedes elegir y trabajar con cualquiera de las herramientas de Illustrator sin perder el hilo. Y, y más o menos para que tengas una idea, eh, y este flujo de trabajo yo te lo comparto en este momento, para que tú también lo puedas aplicar y tengas tu propio flujo y puedas ser una máquina en Illustrator ¿Cuál es ese flujo de trabajo? Mira, yo cogí en el, en el, hice por grupos, ¿no? O sea, hice por grupos, puse en el grupo A, grupo C, grupo D, E, F, y así completé ocho grupos, que son los que estás viendo aquí, ¿ok? Entonces, eh, la idea era generar en el grupo A, poner las herramientas con las que más trabajas diariamente en Illustrator. ¿Cuáles son esas herramientas? Por ejemplo, la herramienta eh, de texto, la herramienta de pluma, la herramienta de línea o la herramienta de rectángulo. Y les iba colocando un código, o sea, tenía la A1, que es vendría a ser, por ejemplo, la herramienta de texto, ¿OK? este Tenía la A2 que vendría a ser la herramienta del rectángulo. Entonces, la idea era completar una lista en el grupo A de lo que más trabajas en Illustrator. Entonces, tú puedes hacer una lista de, de, de 20 herramientas sin ningún problema. Pero lo más importante es esto, mira. Que tú tienes la herramienta de rectángulo, sería la A1. Por, ponerte un ejemplo. Rectángulo redondeado A2. Elipse 3. O sea, la idea es cada herramienta un su propio código. Entonces, en el grupo B la que menos vas trabajando, en el grupo C, la que menos vas trabajando, y así hasta llegar hasta, el, yo no, yo llegué hasta ocho grupos, ¿ok? Entonces la idea era seleccionar algo del grupo 1, por ejemplo, la, la A7 con la B3, con la C10, con la D1, y en cuatro pasos grandes resultados. Entonces esa es la idea de esta obra, de este libro, y me fue realmente muy bien. Entonces, cuando empecé, cuando terminé de hacer este, este flujo de trabajo que realmente me encantó muchísimo, eh, encontré que hay más de 6 millones, 6 millones de posibilidades para hacer cualquier cosa en Illustrator sin necesidad de repetir una sola herramienta. Y eso sí fue wow. Entonces, obviamente no, no me va a alcanzar la vida en hacer 6 millones de creaciones, pero te estoy dando ya prácticamente el flujo de trabajo que te va a permitir... Ya no dominar ilustrador, ¿no? sino ser una bala, ser una máquina, ser un, un, un loco, un poderoso, ser una bestia, perdóname el término, pero ser una bestia en ilustrador, ya. O sea, ya como sabemos decir acá en mi país, no fumarte la, la de la barata, ¿ok? Entonces, eh, aquí están los ejercicios que estoy proponiendo yo dentro de este ilustrador, ¿ok? Entonces, el ejercicio que te voy a regalar es este que se llama aquí, que dice Anaís, voy a hacer un pequeño zoom para que lo veas muy bien. Este efecto, este es el, eh, el primer ejercicio que te voy a regalar y para que lo vas a ver y lo vas a practicar. Y una cosa muy importante es que en esta obra he procurado convertir en curvas la menor cantidad de texto para que sea editable y, y tranquilamente buscas otro tipo de letra en cualquier sitio web que te guste, de Dafont, de Vigens, de Milfont, de, de donde sea y simplemente cambias el tipo de letra y conservas el efecto. Esto es realmente brutal, así pero brutal. Ahí va el primer ejercicio. Vamos con el, el, el otro que está acá atrás y es este que está aquí, ¿ok? Bueno, no sé si es regalarte este o este. Yo creo que es este porque, mira, ¿qué es lo que hice aquí? Hice un signo de interrogación, lo convertí en curvas y luego le metí ese texto ahí. Bueno, el resto tienes que ver el video realmente para que lo veas súper bien. Este realmente sí me salió brutal. Este eh, lo... Me puse boca abajo en la cama, me puse la almohada encima y pensé y pensé y lo saqué y ahí está. Ese te lo voy a regalar, sé que realmente está súper bien. Va? Bueno, va el segundo ejercicio. Vamos con el tercero. Este sí fue una melcocha. Este sí fue un pan de Dios, como sabemos decir por acá. ¿Okay? Ese está hecho en ilustrador. Y, y no te voy a dar más detalles, pero ya lo vas a tener en el PDF. No olvides, por favor, pon tu correo electrónico debajo en el comentario y yo te voy a enviar esta obra para que hagas este ejercicio y como digo yo ya lo sabes, ahora sí por favor supéralo. Vamos con el otro que también está súper chévere, este es uno de los que más me encanta, realmente esto es brutal. Este tipo de letra se llama neón y tienes ese efecto dentro de esta letra. Este sería el cuarto ejercicio que te voy a regalar y el último, el último, bueno, no sé si ustedes que dicen, me inclino por este, el que dice Warmy, míralo bien. Míralo muy bien, ¿ok? O me inclino por estos dos que están acá, que realmente están súper, súper chéveres. Que puede ser este que está aquí, míralo. Míralo muy bien. O puede ser este que está acá, mira. Este que está acá, este que está acá. Vas a decir, wow, me encanta este. Bueno, vamos a elegir uno de los tres, ¿ok? Yo personalmente, ¿por cuál me inclino? Por el que estás viendo. Porque ahí donde lo ves, solo te vas a demorar tres minutos en hacer esto. Y está súper chévere. Entonces, no lo olvides, por favor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Comenta en este momento en el, en, en, el, en, en el video. Déjame, por favor, tu correo electrónico, pero bien escrito, bien chévere. Y, por último, si no tienes tiempo o si estás viendo esta grabación después de algún tiempo, eh, escríbeme, por favor, a este correo electrónico. Si, si te resulta más conveniente, yo te voy a reenviar este correo. Automáticamente, enseguida en te lo voy a reenviar y te voy a pedir de favor... Que me confirmes si te ha llegado el regalo de mi parte. Si te ha llegado el regalo de mi parte, bueno, bacán, feliz y contento, por favor, mire esos ejercicios que te van a ayudar a hacer una máquina en ilustrador. Así que, eh, ese es mi, mi regalo para, para ti el día de hoy. Eh, ¿Dónde está? Creo que me perdí. Vamos aquí, ilustrador. Ok, entonces, es lo que quiero que hagas. Creo que se perdió la transmisión, no lo sé. Creo que se perdió la transmisión. Mm, ah, no, aquí estoy. Uh, aquí estoy. En vivo y en directo desde la mitad del mundo. No importa dónde verdad este, Estemos transmitiendo realmente, no importa. Lo importante es que vas a tener esa obra en tus manos el día de hoy o más seguro hasta el día domingo. No importa el día que lo hayas visto, por favor escríbeme o a mi correo electrónico o acá eh, eh, abajo en el comentario en este video. Así que dale, dale, no te No, no qué burro, perdóname. Apúrate y, y dale ahora mismo, ¿ok? Entonces, para mí ha sido un gratísimo placer acompañarte estos 12 minutos en directo y estaremos saliendo muy pronto con cursos en vivo. Así que, por favor, comparte esta información con tus amigos. Eh, multiplícala, distribúyela riégala, como que si fuera este, una bebida en una fiesta, porque prácticamente todos los videos que estamos haciendo son para tu crecimiento personal. Y ahora yo que te recomiendo ya como última parte es que veas todos los videos. Porque están diseñados para que seas un capo en Illustrator, en Photoshop, en InDesign. Muy pronto estaré haciendo algo de, de, de Premiere. Así que pilas ahí con Premiere. Ya me estoy lanzando para, esas, para, para, para esos nuevos software de, de, de edición de video que tiene Adobe. Yo lo que yo te recomiendo es que veas todos los videos porque realmente están diseñados para que tú puedas ser una máquina en, en Illustrator y utilizando los programas de Adobe. Me despido de todo corazón. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia enorme. Yo soy Henry Pineda y nos estaremos viendo en vivo muy pronto. Cuídate. Muchísimas gracias. Una linda noche. Chao.